¡Bienvenidos al episodio del cotorreo coreano con la G Moon! ¡Bienvenidos! Bien. Perdón, he tomado mucho café hoy, así que siento que todo este episodio va a ser así un poquito caótico, ¿ok? Um, pues, pues ya, dale, hay que, hay, que, hay que empezar con el episodio, dale el intro. Hola, ¿este es el cotorreo coreano? Hola chicos Probablemente están un poquito confundidos si me están viendo por YouTube porque me veo diferente desde la introducción. Estoy haciendo la introducción otra vez porque había grabado este episodio la semana pasada. Mentira, hace dos semanas. Bueno, ya me estoy confundiendo, pero hace bastante tiempo. Se supone que iba a subir este episodio la semana pasada, pero no pude. Ahora aquí estoy, G del futuro. Este, editando este podcast para subirlo, porque no quería desperdiciar este podcast, sino subirlo. Así que estoy haciendo la introducción de nuevo. ¿Cómo están chicos? Espero que todos están súper, súper bien. La razón por la que quiero hacer la introducción otra vez es porque aquí en la introducción donde les estaba contando sobre mis tres cosas, mi positivo, negativo, cosas que agradezco, todo eso de la semana, fue de hace una semana la semana anterior y ahora mi vida ha cambiado desde que lo grabé y siento que necesito grabarlo otra vez para decirles realmente cómo estoy ahorita, pues porque la semana pasada fue, y, y si ustedes me siguen en mi segundo canal de vlogs, ustedes ya saben todo esto porque me ven diariamente básicamente, pero este… Hace dos semanas eh, estuve bien enfermita, tuve una gripa y pensé que tenía la posibilidad de que tenía COVID y por eso me quedé en la casa por como unos tres, cuatro días y luego salí negativa como dos, tres veces este, y salí otra vez y ese día que salí fue justo cuando grabé este episodio que fue el lunes la semana pasada. Ahora el lunes la semana pasada grabé el episodio diciendo que ay me siento mucho mejor, eh, ya no sale, ya no me sale tos, no estoy, o sea, estoy bien completamente, les dije, pero irónicamente, justo después de decir eso en el podcast, pues me sentí muy muy mal, como unas horas después. Eh, me hice otra prueba de COVID por si acaso y ahora sí salí positiva y por eso estuve en mi casa en la cuarentena por una semana. Hoy es mi primer día que salí desde la cuarentena y ya quise editar este podcast para subirlo a ustedes, para que lo vean. Eh, y... Se me hizo raro subir un podcast diciendo que no tengo COVID, estoy súper bien, cuando en realidad sí lo tuve. Entonces, por eso estoy grabando el intro otra vez, pero ya estoy mejor. Bueno, no estoy al 100%, estoy tratando mucho para no estar como toseando aquí en el micrófono y no sé si lo notan por mi voz, pero siento que no mi voz no está como a lo normal, al 100% otra vez. Pero eh, sí, me siento muchísimo mejor que al principio de la semana pasada cuando empezó todo. Estuve súper enferma, pero si quieren ver un poquito más en detalle de mi cuarentena, eh, subí un blog, así que pueden ir a verlo en mi segundo canal. Pero bueno, ¿cómo están? Eh, se me hizo muy chistoso, ahorita estaba escuchando lo que había grabado la semana pasada cuando pensaba que todo estaba bien y literalmente todo lo que decía fue de que ¡Ay! Pensé que tenía COVID, estaba súper nerviosa, pero no lo tengo, estoy súper feliz, bla, bla, bla, bla! Y literalmente dos horas luego salgo positivo. <risa> se me hizo muy chistoso. Pero bueno, para hacerles la introducción, las tres cosas que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con lo negativo Obviamente mi negativo de esta semana fue que tuve COVID, fue, o sea, al principio cuando me dijeron que COVID nada más iba a ser como una gripa, yo, o sea, no me dio tanto miedo tenerlo, me dio miedo más tenerlo mientras que vivo con mis padres, eh, porque no quiero que ellos también lo tengan, pero no me importó tanto que yo lo tenga, Este, yo pensé que iba a ser algo así, nada más un poquito más ligero de lo que pensé, o sea, literalmente solo pensé que iba a ser una gripa, especialmente porque yo desde chiquita siempre siempre he tenido problemas, este, siempre he estado súper enferma eh, desde chiquita tenía, tenía neumonía, cosas así, entonces pensé que iba a ser, no iba a ser tan malo, pero creo que COVID me pegó súper duro, fue una de las cosas más más más dolorosas siento este, que he tenido que vivir, sobrevivir por mucho tiempo. No pude hablar, eh, me dolía muchísimo la. O sea, sentía que hasta iba a sangrar, pero lo sobrevivimos, fue mi negativo. Y otro negativo fue que, pues por la cuarentena no pude ir, no pude hacer mucho ejercicio, no tenía la fuerza ni nada, no pude salir y no pude ir a ver a mi novio, pero. Algo positivo, lo positivo de esto es que amé mi cuarentena, chicos. Lo digo mucho en mi blog, pero bueno, se los digo, se los cuento más en detalle ya, así que vayan a verlo. Pero básicamente siento que necesité este tiempo para mí misma, descansé un chingo. O sea, ustedes saben que yo soy una de las que le da todo, todo el tiempo. O sea, siempre estoy en mi agenda, escribiendo todo lo que tengo que hacer, todo el tiempo, cada hora, cada minuto de mi día. Soy un poquito así, demasiada dura conmigo misma. Este, y esta semana de cuarentena fue una semana en donde pude como que dejarlo todo y no sentirme mal por ello, eh, que fue súper bien. Comí muy bien. Descansé mucho, leí mucho, leí muchos libros que sentía que quería ver, quería leer pero siempre como que tenía una excusa de que no tengo tiempo para leer porque estoy trabajando Pero esta vez leí como 10 libros, literalmente 10 libros en esta cuarentena, eh, me hizo súper bien, o sea, no quería salirme de la cuarentena Hoy me tuve que despertar y, y salir de mi cama y salir de mi cuarto y llegar aquí al estudio para hacer esto, pero neta no quise. Me, no sé por qué me gustó muchísimo la cuarentena, no me importó tanto que no tenía, no podía salir a ver a gente, este, nada más estuve bien, calmada, descansé y tal vez mi cuerpo necesitó eso, tal vez mi cuerpo no necesitó covid necesariamente, pero necesito este descanso. Ahorita diría que estoy mejor, mi cuerpo se siente mejor, pero hablando mucho así ahorita como con el podcast, no creo que ahorita podría hacer un podcast entero de una hora porque ahorita ya haciendo este intro me está doliendo un poquito la garganta otra vez, pero <coughs> sigo tosiendo mucho y sigo como que mi se siente así raro aquí cuando estoy tosiendo, o sea, siento que no puedo respirar súper, súper bien, pero sigo en medicaciones, sigo tomando mis pastillas y todo, estoy tomando mucha agua, mucha vitamina, estoy, estoy mejorando, nada más que no estoy ahí, no estoy bien, bien, bien pero ya estamos afuera eh, y esta semana pues porque la semana pasada no pude subir ni un video en este canal, quiero estar subiéndoles más contenido. Ahora sí eh, en la casa traté de hacer un video para ustedes en este canal, porque estaba blogueando ya en, para mi otro canal, eh, pero estaba tratando de grabarlo y mientras que lo estaba grabando ni me estaba gustando lo que estaba haciendo, sentía que estaba muy forzado y para mí creo que ya llegué al punto en YouTube de que quiero hacer contenido de calidad, que me gusta subir y que sé que a ustedes les va a gustar y no solo para subir contenido así nomás, para subirlo. Entonces es por eso que no pude subir el podcast, pues porque no pude hablar y no pude hacer esta introducción de nuevo y no pude subir otro video, pues por esa razón pero gracias por esperarme y para los que me siguen en Instagram, gracias a todos ustedes a los que siempre me estaban mandando mensajitos, este diciendo que pues que me mejoren, ¿no? Y sí creo que esos fueron mis positivos. Otro positivo diría que mientras que estaba en cuarentena, obviamente aún estaba trabajando en otras cosas y aún no les puedo contar mucho de nada, pero mucho de nada. No les puedo contar de nada, básicamente. Pero eh, ahorita siento que estoy en un, siento que mi vida ahorita estoy como en medio de, de un cambio que va a llegar pronto. Siento que mi vida va a cambiar, eh, no tan drásticamente, pero sí va a cambiar eh, cuando viene de como trabajo, oportunidades para mí y Ahorita nada más estoy esperando A que, pues, pase Hay muchas cosas en mi mente ahorita Que siento que Bueno, de hecho Se los contaré cuando bien, venga el tiempo Porque no quiero decir algo Que luego no va a pasar Y ya saben este Sí, pero ahorita como que en mi mente Siento que estoy nada más así No sé, como Nada más estoy viviendo día por día Esperando a a que sepa qué hacer ahorita con estos cambios y veremos, pero, pero ahorita estoy así, siento que, con que no, no, estoy, no estoy, no sé, perdón, no sé ni cómo explicarme ahorita. Eh, nada más estoy bien, <risa> pero, pero de lo que les quise decir fue que lo positivo es que cosas están pasando en mi vida, mmm, no como quería, pero no estoy... Triste sobre cómo están pasando estos cambios eh, Estoy satisfecha, estoy emocionada Y la verdad por mucho tiempo siento que no estaba tan emocionada Ni tenía mucha esperanza por cómo, cómo iba a ser mi futuro Pero estos días creo que estoy viendo un poquito más de eso Y eso me causa mucha... Um, Ansiedad un poquito, pero a la misma vez emoción, eh, para ver qué, qué pasa, qué onda con mi vida luego, este, pero veremos, siento que, ay perdónenme, siento que ahorita estoy nada más hablando al micrófono, básicamente diciendo todo lo que está en mi mente, sin filtros y ni me van a entender, pero... Literalmente esa es mi vida ahorita, yo tampoco me entiendo a mí misma, no sé qué estoy pensando. Siento que van a haber muchos cambios, pero no sé qué va a pasar. No, estoy como en medio de todo este caos que no sé qué va a pasar, pero sé que con el tiempo vamos a tener todos los, todo el resultado. Y bueno, algo que agradezco mucho es que eh, lo chistoso fue que justo el día, el lunes, cuando me dio positivo, también a mi hermana le dio positivo, entonces mi hermana y yo entramos las dos juntas en cuarentena y uff, o sea, mis padres nos ayudaron bastante durante esta cuarentena porque obviamente no podíamos salir ni nada, no queríamos salir del cuarto por si acaso mis padres pues no quería que también les afectara o les contagiara, entonces nos quedamos literalmente todo el tiempo, en nuestro, solo en nuestros cuartos, eh, salíamos tal vez a veces para ir al baño, a bañarnos, a lavarnos obviamente, al baño justo al lado de nuestro cuarto, pero afuera de eso no íbamos a, ni, ni a la sala, ni casi ni a la cocina, y eso lo pudimos hacer porque mis padres nos ayudaron bastante cada vez que era tiempo para comer, desayunar, cenar Nos traían la comida enfrente este, al cuarto Yo lo tuve un poquito peor que mi hermana, este, me dolió muchísimo más Entonces se preocuparon bastante por mí, pero eh, sí, siempre estaban ahí para, por, por lo que necesitaba También en medio este, necesitaba otra prescripción para medicina porque se me había, ya, ya me había tomado todas Entonces tenía que llamar al hospital para tener como una consulta por teléfono Ya que no podía salir por mi cuarentena Y después de eso ellos mandan la prescripción a una farmacia Y alguien tiene que ir por mi medicina Entonces mis padres fueron por mi medicina O sea, me ayudaron bastante, bastante, bastante durante esta cuarentena eh, algo también, si ven, ven mis blogs, pero eh, también estuve aburrida, aparte de que tuve que hacer otro trabajo, pero aún así todo el tiempo que estás en la casa te aburres, aparte de que leí mucho también, hice muchos DIYs y me divertí bastante honestamente, me, me, no me había dado cuenta que me podía divertir tanto solo conmigo misma <risas> Pero sí, agradezco mucho pues a mis padres por estar ahí y gracias, gracias a Dios, ellos salieron negativos, no tienen COVID por ahora. Eh, pero ahorita lo chistoso es que justo hoy salí de mi cuarto por primera vez después de una semana y como aún estoy tosiendo, nadie quiere comer conmigo, nadie quiere estar al lado de mí aún porque, no sé, creo que piensan que aún lo tengo. Pero ya me hice la prueba otra vez y creo que no lo tengo, porque pues se supone que después de una semana ya no lo tienes, ¿no? No sé, pero pues para decirles que estoy mejor, ya he regresado, este también estoy ya planeando para hacer, bueno, para traer más invitados para este podcast, porque ya sé que a ustedes les gusta mucho el podcast con invitados. Y estoy planeando más videos entretenidos para este canal, así que quédense aquí. Y también súper, súper... ¡Ah, sí! ¿Cómo se me olvidó? En medio de la cuarentena. Es que siento que esta cuarentena, aunque fue de una semana, siento que fue como dos semanas, aunque lo amé, se me olvidó. Eh, en medio, no eh, como en los primeros días de cuarentena, aunque estaba... Cuando estaba súper enfermo, o sea, no podía hablar, estaba hablando como un hombre... Eh, Vi que llegamos a 600 mil suscriptores aquí en este canal y estoy súper, súper feliz. Me causó mucha curiosidad y estuve viendo mis analíticos y todo eso. Se sí, me hizo muy interesante que muchas personas también me habían encontrado por el podcast. Yo pensé que muchas personas que me veían del pod el podcast, este eh, esta serie, solo veían las personas que pues ya estaban suscritos. Eh, pero no, me di cuenta que muchos también me encontraron por Spotify Me encontraron por, por, por el podcast Y se suscribieron por el podcast en vez de mis videos normales Y me sorprendí bastante eh, Y estoy súper feliz A los que son nuevos a este canal Bienvenidos a esta familia Estoy ahorita tratando de... Hacer diferentes tipos de contenido también aquí en este canal, en vez de solo estar hablando de puro Corea, Corea, Corea, aunque también sé que muchos de ustedes vinieron aquí para aprender más de Corea. Este, sé que muchos también están aquí igual porque les gusta nada más el cotorreo conmigo, hablar conmigo, chismear conmigo. Así que yo estaré aquí dándoles el contenido que ustedes merecen y el contenido que ustedes quieren ver. Así que siempre déjenme en los comentarios abajo, Cualquier video, cualquier tema que quieran que haga aquí en este canal, porque siempre estoy súper, súper abierta con ideas eh, y quiero estar haciéndoles mejor contenido cada, cada semana. Así que, bueno, sí. Eh, esa fue mi introducción que tuve que grabar otra vez. Um, y vamos a empezar con el episodio normal que ya había grabado la semana pasada Esta semana estamos hablando de algo un poquito más heavy, creo Y otra vez que les estoy diciendo que esto lo grabé hace ya más de una semana Fue un poquito después de 8 de marzo y va a ser sobre el 8 de marzo, va a ser un poquito más sobre el feminismo aquí en Corea y todo eso. Así que escuchen si quieren, si siguen interesados sobre este tema. Y yo pienso que aunque no sea el 8 de marzo, aunque ya han pasado ese día, aunque ya no tenemos la marcha y tenemos que esperar otra, otro año básicamente, con estos temas siempre se tiene que hablar más y más y más. Eh, no importa qué días, en qué mes, y es, es un tema que no solo es importante para este mes, ¿no? Siento que es algo que deberíamos de seguir hablando, discutiendo y aprendiendo, más importante aprendiendo. Así que, bueno, y espero que disfruten de este podcast. Los quiero. Y ahora al G Moon del pasado. Este episodio quiero estar hablando de algo muy importante, creo. Este episodio solo iba a hablar sobre este tema que ahorita vamos a hablar, luego. Que ahorita mencioné, que creo que lo estoy haciendo súper raro por tratar de explicarles lo que voy a decir, pero al mismo tiempo no, para que esperen a que vean luego. Eh, Puse este primer mensaje de voz porque es una pregunta que muchos de ustedes me preguntan todo el tiempo y dije, ¿sabes qué? Lo voy a meter ahorita rapidísimo, explicárselo rápido y luego seguir con el tema que quiero seguir hoy. Así que vamos a escuchar. Hola, G, ¿cómo estás? Eh, bueno, primero que nada, me encanta todo tu contenido, tus podcasts. Y bueno, en realidad me gusta todo lo que tenga que ver con la cultura coreana en general. Y bueno, nada. Ahora voy con mi pregunta. Nunca me ha quedado del todo claro la cuestión de la edad en Corea. Por ejemplo, si en algún futuro yo quiero viajar a Corea siendo extranjera, ¿cómo tengo que decir la cuestión de la edad? Porque, por lo que tengo entendido claramente... Eh, manejamos de una manera diferente eh, el tema. Y bueno, nada, actualmente tengo 15, creo que en Corea tendría 17, pero ¿cómo lo tengo que decir? O sea, en la edad coreana. Eh, y bueno, nada, espero que puedas contestar mi pregunta, venga tu, todo tu contenido. Y nada, eso. Chao. Ok. Como escucharon, nos preguntó básicamente si son extranjeros, quieren venir a Corea. Ya les, había, ya les había explicado que aquí en Corea tenemos otro sistema de edad que subimos un año o dos años, dependiendo de cuándo naciste. Eh, y Por eso yo tengo 28 años aquí en Corea y en México tengo 26 aún. En julio tengo 27 Ahora, yo siempre les digo que tengo 28 años porque yo ya estoy muy acostumbrada a decir que tengo 28 años ya que estoy viviendo aquí en Corea y estoy conviviendo con coreanos, eh, pero algo que nos preguntó que si somos que si son extranjeros y vienen a Corea y les preguntan ¿cuántos años tienen? si necesitan decir la edad coreana o edad internacional. Ahora, nosotros, en los coreanos, cuando alguien te pregunta… ¿Cuántos años tienes? No lo preguntamos así. Tal vez sí lo preguntan como, ¿Cuántos años tienes? Pero muchas personas te van a preguntar, que significa? ¿En qué año naciste? En vez de preguntar cuántos años tienes, la razón por la que creo que muchos de nosotros preguntamos en qué año naciste es para que no nos confundamos demasiado por la razón, porque tenemos dos edades. Porque muchos, si dices, ¿cuántos años tienes?, muchos van a querer decir su año internacional, porque así nos vemos más jóvenes, pero también otros dicen su año, su edad coreano y es confuso. Entonces, eh, muchas personas, cuando preguntamos, ¿en qué año naciste?, yo digo, eh, como yo nací en 1995, yo, normal, yo normalmente nada más cuando me preguntan cuántos años tengo, yo digo, nací en el 95. Y así como que las personas que me preguntaron pueden calcularlo más o menos. O a veces yo digo 28 años porque soy coreano, perdón, porque soy coreana y les digo mi edad coreana. Ahora, yo pienso que si eres extranjera y si te preguntan tu edad, probablemente te lo van a preguntar en inglés porque pues eres extranjera. Va a ser normal que lo digas en la edad internacional global, tu edad normal. Eh, porque los coreanos ya van a saber que ustedes no tienen edad coreana pues por ser extranjeros. Entonces, este, no se preocupen si vienen a Corea y les preguntan cuántos años tienen, nada más o díganles en qué año nacieron o nada más su edad este, internacional. Porque creo que si dicen edad coreano, se van a confundir los coreanos, van a pensar que en serio tienen dos años más. Este, solo porque probablemente muchos coreanos piensan que los extranjeros no saben sobre la edad coreana y pues como que es, es dentro de los coreanos que lo hacemos, si hablamos de no sé, ay, no sé eh, Harry Styles hay que decir, no sé cuándo nació, pero hay que decir que él es también del 95, entonces tiene como un 26, 27 años internacionalmente dependiendo de su cumpleaños, entonces normalmente los coreanos eh, cuando hablamos de la edad de Harry Styles diríamos… Güey, Harry Styles nació en el 95 y ya. O sea, no decimos, ¿tendría 28 años en Corea? No, no, no, nada más es en el año que naciste o el año global, porque eres extranjero. Así que espero que me hayas entendido y que esa curiosidad, porque muchas personas me preguntaron sobre él, sobre la edad. Creo que esto, lo de la edad, solo aplica a los coreanos, nosotros, dentro de Corea, porque es, una, es un sistema muy raro, pero yo ya me acostumbré y por eso siempre digo que tengo 28 años. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema que he querido hablar de esto eh, aquí en el podcast, porque es algo que creo que es importante hablar sobre esto y ya ha pasado unos días, pero ustedes ya saben que es marzo y ya pasó el 8 de marzo. No hice un episodio ni hice un video para el 8 de marzo, porque no quise solo subir un video hablando de, de este tema, tema, solo porque es 8 de marzo, creo que muchas de las cosas que se nos olvida a veces con movimientos así, es que el día, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, pues en Corea, en otros países se celebra, pero ya saben que en Latinoamérica, en México, eh, el 8 de marzo también es un día de la lucha, ¿no? Este, entonces, algo que es, He notado con movimientos así es que solo el 8 de marzo se habla mucho de esto y luego después, justo cuando es 9 de marzo, siguiente día, ya nadie habla de, de esto. Eh, como que todos se ponen callados. Es, es muy interesante como solo un día todos están como bla, bla, bla, bla, y luego ya todos se callan. Y siento que esto es un tema del que tenemos que hablar más, discutir más y aprender más sobre estas cosas que… No quise hacer solo un video para, o un episodio para el 8 de marzo y esperé hasta que sea como, por ejemplo, hoy, otro episodio para poder hablar de esto un poquito más. Eh, obviamente, este, este, el cotorreo coreano, mi podcast, no es, no es un podcast así muy serio del que hablamos de, de temas así todo el tiempo, nada más que sí quise dar luz y quise hablar de esto solo porque, primero que nada, muchas preguntas sobre este tema. Eh, relacionado también a Corea y también les quise hablar un poquito de mi experiencia, como yo lo veo como coreana que ha vivido en México, coreana que vive en Corea, sobre, sobre todo esto. Entonces, este nada más interesante porque hoy dije, ¿sabes qué? Hoy quiero hablar de esto en este podcast y voy a buscar como unas dos preguntas y luego hablar de esto, no sola. Pero justo encontré una pregunta que nos en, en mis mensajes de voz sobre el 8 de marzo y mis opiniones y dije, está perfecto, voy a poner este mensaje de voz para poder hablarles un poquito más sobre lo que yo pienso y de todo este rollo. no Creo que es una buena idea poder, aunque es difícil de hablar de estas cosas, la verdad me da miedo hablar de estas cosas y de opinar sobre estas cosas solo porque… Hay muchísimas personas en el internet que me ven, que me van a juzgar, que van a opinar y me pueden decir de cosas por estar pensando así, eh, pero creo que es algo importante que necesitamos hablar más de esto otra vez, discutir más. Y bueno, sí, vamos a escuchar el mensaje de voz primero y luego podemos hablar más de esto, ¿vale? Hola, G, ¿cómo estás? Yo soy Michelle y espero que te encuentres muchísimo mejor de salud, espero que no te hayas contagiado de corona y sepas y no. para que… Ya estés saliendo de eso, ojalá que ya estés muchísimo mejor. Gracias. Eh, el día de hoy quería hablar sobre un tema que al menos para la fecha en la que estoy grabando esto, es un tema muy, muy importante y al menos aquí en México es un tema muy hablado. Ayer fue 8 de marzo y aquí pues en México es el Día de la Mujer. Es un día que se conmemora y es un día de lucha. Quiero platicarte que fui eh, a mi primera marcha y... La verdad, tenía un poquito de miedo, pero todo salió bastante bien. Eh, no hubo mucha violencia, eh, al menos no como el año pasado, aquí en el estado donde vivo. La verdad es que estuvo súper, súper bien eh, y me la pasé muy bien, estuvo muy lindo. Y pues, quería hablar precisamente de este tema. ¡Wow! Neta, tengo mil respetos a todas las mujeres que salieron a la marcha. La verdad yo viéndolo desde Corea por Instagram y así. Quisiera yo también poder salir a una marcha y como que expresarme así como ustedes. Les tengo muchísimo respeto, porque me, a mí también me daría muchísimo miedo, especialmente, no sé, me daría mucho miedo, este, pero también qué orgullo, neta, qué orgullo. Y bueno, perdón, vamos a seguir. Quería preguntarte si es que sientes mucha diferencia respecto al vivir siendo mujer eh, en la sociedad acá latina en méxico a cómo lo vives allá en corea si es que sí si hay mucha diferencia porque sé que pues en ambos países el machismo está fuerte son <risa> um, pero cómo como son las cosas por allá también se intenta hacer conciencia eh, también eh, se sienten situaciones de riesgo, o, o cómo es el machismo, cómo es el feminismo por allá. Creo que es un tema bastante interesante que se puede tocar, pues, en, al menos en este mes, uh -huh. en donde por lo menos acá en México es un tema relevante. Eh, y también sobre si tuviste alguna vez alguna experiencia viviendo acá en México en donde hayas sufrido eh, algunas... Si has sufrido alguna situación, eh, pues por el hecho de ser mujer, que creo que es algo que a todas nos ha sucedido en algún momento de nuestras vidas. Y pues nada, eso era todo. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Te quiero mucho y pues me encantan tus videos y tu contenido. Y pues nada, gracias por escuchar. Adiós. Gracias, muchísimas gracias Michelle por tu, si... por tu mensaje de voz. Precisamente, eh, escogí este mensaje de voz porque es de lo que quise hablar otra vez. Otra vez, el 8 de marzo, como ella lo dijo y yo lo dije, es un día de la mujer, también internacionalmente. Nada más que la diferencia, creo que algunos países, como México, estamos luchando por algo, mientras que otros países nada más se celebra. Eh, y otra vez, como ya les dije, tengo muchísimo respeto a todas las mujeres que salieron a la marcha, estaba viendo mi Instagram y todas estas chicas ahí este, en las calles en México y yo quisiera, ¿no? Eh, si estuviera en México, la verdad, creo que sí lo haría, pero también otra vez me daría muchísimo miedo. Entonces, pues, pues sí, eh, nos preguntó si sí, siento una diferencia siendo mujer en México y en Corea y se me hizo una pregunta muy, muy buena. Eh, es una, es una pregunta muy difícil, la verdad, porque hay bastantes aspectos diferentes de, de cómo es ser mujer en un país y, y hay cosas buenas y malas y, y bueno, eh, ahorita como estamos hablando del machismo y todo eso relacionado a 8 de marzo, les quiero contar un poquito de mis experiencias y de lo que yo he sentido sobre esto. Y sí, como dijiste, el machismo está pues, fuerte aquí en Corea, al igual que en México. Y también me preguntó si he tenido una experiencia en México donde he sufrido alguna situación por el hecho de ser mujer. Buena pregunta. Okay. Primero, para empezar a hablar de esto, creo que es importante que ustedes antes de todo sepan la diferencia de que yo viví en México cuando era más chiquita y en Corea ya siendo adulta, con un mente, mi mentalidad ya cambiada, este, y creo también mi cuerpo. Y creo que eso hace una diferencia muy grande, aunque no estoy diciendo que no les pasan cosas a mujeres de menor de edad, no estoy diciendo eso, nada más que creo que las experiencias pueden ser muy diferentes cuando eres menor de edad en un país y ya mayor de edad adulta. Eh, ahora, el machismo en Latinoamérica… En México en especial, creo que fue una de las cosas que más sentí como mujer, bueno, como coreana mujer viviendo en México. Pero interesantemente lo sentí después de alejarme del país. O sea, cuando por ejemplo fui a Estados Unidos a vivir ahí por dos años, creo que fue algo muy obvio para mí, algo natural para mí el hecho de que los mexicanos, los latinos, son como los machos, como esa imagen de que los hombres son machos, hombres, que los hombres deben de ser así, súper fuertes y que no sé qué, con los bigotes, mientras las mujeres tienen que ser de una forma más femenina y lo que, es la, lo que es ser femenina, ¿no? Y creo que eso fue no solo por el machismo en México, que pues aprendí de estar en México, pero, lamentablemente, porque también vengo de una familia coreana que pues igual es así. Una de las cosas que yo pienso que México y Corea son muy, muy similares es esto, es el machismo, es que aunque muchos de ustedes, los latinos, dicen, ah, pero Corea es muy cerrado, muy conservado, así que no sé qué, la verdad es que yo, yo viviendo en México, en Corea, lo que he sentido es que también México, mucho de México también es muy, muy cerrado y muy conservado así en, en algunos aspectos, ¿no? Mucho de lo que noté cuando era chiquita, por ejemplo, era en especial creo que no era de que ah, por ser mujer era así, pero era más de que una imagen de lo que tiene que ser un hombre fue muy, muy grande en México. Cómo los hombres en México no lloran, que son así súper fuertes este, Y por eso había visto muchos, mucha, muchos hombres pues, hablar bueno, Cómo esos hombres hablan sobre las mujeres, hay que decir O cómo esos hombres hablan sobre, por ejemplo, los gays, las relaciones eh, homosexuales eh, Y se me hacía muy irónico como de lo que yo sabía, de cómo era como el macho, macho México. Eh, era muy parecido a mucho de lo que veía de los coreanos, pero al mismo tiempo me estaban diciendo que no, que los coreanos son muy conservados y cerrados. Entonces yo como que como siempre me confundía mucho, no pero siento que ahora que lo veo así un poquito más alejada a mí, sí, obviamente sí existe muchísimo el machismo en, en Latinoamérica igual y ahora siento que muchas personas también lo ven así, pero una de las cosas que creo que, o sea, una de las diferencias más, más grandes entre México y Corea, aunque es el mismo tipo de machismo hay que decir, siendo mujer, es que primero que nada, México, hay muchísimo más violencia, eso sí, eso creo que pues ya todos lo sabemos que la violencia no solo a las mujeres pero la violencia en general, muchísimo más que en Corea y es por eso que creo que es más visto, más expresado y más hablado. Y otra diferencia entre México y Corea sobre, este es sobre cómo, cómo se tratan las mujeres en ese país, es que los latinos en general, cuando viene de todo tipo de expresión, nos expresamos un poquito más, hablamos somos más directos con nuestras palabras, ¿no? Los mexicanos. Eh, justo el otro día, había, bueno, hace mucho, hice un TikTok de cómo son los piropos en México y en Corea. Y en ese video dije que los mexicanos, por ejemplo, en México, si paso en las calles, te están diciendo, ¡ay, ay, ay! Arr, ¡Qué deliciosa, chinita! Y así te, te, te, te, te dicen de cosas. Mientras que en Corea, la diferencia es que los coreanos son más callados, no lo, deci no lo dicen directamente a tu cara. La diferencia es que los coreanos, nada más calladamente, te están viendo así, con los ojos. Pero siendo mujer, tú lo notas. Tú notas cuando te están viendo, dónde te están viendo, especialmente si es por acá. <risa> lo ves eh, y te sientes incómoda. Al igual que me sentía súper y súper incómoda cuando los mexicanos me están hablando así en las calles como si fuera un perrito, una gat gatita así caminando. Eh, gatita de un gato este igual en, de diferentes maneras son diferentes maneras pero es lo mismo no eh, creo que esa es la diferencia muy grande creo de lo que quiero decir sobre esto es que en Corea es un poquito más difícil de explicarle solo porque otra vez es más callado todo en México por lo menos todos sabemos de todo lo que está pasando porque te lo están diciendo en tu cara no <risa> eh, y no, no es de que cuál es mejor que el otro, se me hizo interesante porque justo cuando subí ese TikTok, todos en el comentario estaban, los comentarios estaban, estaban peleándose en los comentarios de que qué es mejor que el otro, cuando ese no es el punto, el punto es que los dos están mal. No más, no. Obviamente hay gente que también he visto en Corea que también... Probablemente han visto videos de YouTube explicando sobre esto, pero hay muchos hombres que toman fotos en las estaciones, de, como en los baños, en las estaciones o, o en el tren de mujeres que se visten de falda o cosas así. Y hasta en un caso, me acuerdo que un señor estaba sentado al lado de mí en el tren y estaba una chica parada, tenía un vestidito y él saca su celular así abajo y trata de tomarle foto. Este, lo vi agarré su celular y pues, le dije ¿qué está, está haciendo? Hay cosas que pasan así, otra vez bien calladamente, discretamente, pero pasan. Eh, en Corea lo hacen más callado, pero la verdad creo que el gobierno aquí, por lo menos de anteriormente, he visto que, he visto que han tratado de mejorar la situación, por lo menos, porque para que las mujeres nos sentamos más seguras, por ejemplo, con lo de las cámaras, este, los, celulares que venden aquí, los celulares que venden aquí en Corea, cuando tomamos foto, este, tiene, siempre, siempre hace sonido, como así, este, por si acaso las personas toman fotos calladamente. También hay muchos videos de CCTV eh, de seguridad. Eh, y también cada vez que vas en los baños públicos, ahora hay botones para que las mujeres podamos picar por si sentimos que estamos en peligro, eh, también ahí dice como que han checado este baño, si tienen cámaras, eh, por si alguien ha puesto una cámara ahí adentro eh, y cosas así que la verdad antes no veíamos en los baños públicos, pero ahora sí vemos eso, esas cosas que han cambiado. Hay gente que dicen, pues has visto todas las cosas que hay en los baños coreanos, eso, eso dice que tanto este, los hombres violan a las mujeres y ven, este, tienen cámaras este, en los baños y que no sé qué. Sí, pueden ver que esto pasa en Corea, pero también pueden ver que por lo menos se está haciendo algo en el baño, se está haciendo algo para que nos senten, para que nos podamos sentir seguras y yo creo que es algo bueno que están haciendo cambios así. Este y no sé cómo es México ahorita porque ya ha sido bastante tiempo que no he ido, entonces no sé qué cambios han hecho, pero de lo que veo por Instagram la verdad es que mucho de lo que veo de la diferencia entre los países es cómo el machismo es lo mismo, Los muchos de los hombres que hacen lo que hacen es lo mismo, pero la diferencia es qué hacen las personas que tienen el poder para poder controlar, para poder hacer algo, para que las mujeres nos, nos podamos sentir mejor, seguras. Es el gobierno, es lo que pueden hacer esas personas, ¿no? Creo que hay, de ahí viene la diferencia en cómo cada país toma responsabilidad, hay que decir. Y no estoy diciendo que México lo está haciendo mal, nada más que pues, no sé cómo ha cambiado, pero de lo que he visto, pues parece que no hay cambios y por eso hay marchas así en, en 8 de marzo, ¿no? Lamentablemente. Eh, ahora, no estoy diciendo que en Corea no hay nada de eso, obviamente sí hay mucho de, de todas esas cosas que pasan, pero algo que sí les quise contar es que en Corea, después de un incidente en 2016, hubo un incidente en donde lamentablemente... Una mujer fue apuñalada hasta la muerte en un baño público aquí en Gangnam por un hombre desconocido. Y este incidente fue lo que empezó mucho del movimiento feminista aquí en Corea. El feminismo ahora en Corea, y he hablado un poquito sobre esto en otro podcast, y no me gusta hablar de esto mucho porque me siento incómoda, me da miedo hablar de mis opiniones de esto. Y he tratado de hacer videos sobre el feminismo, haciendo entrevistas con coreanos, pero muchos de los coreanos también se sienten muy incómodos hablando sobre el feminismo porque así de como sensible, sensible, sensitivo, sensible, así de como mm, es el tema aquí en Corea, hasta me da miedo a mí, pero por lo menos porque... Sé que no los, los coreanos no me están viendo, por eso lo estoy diciendo. Ay, soy mujer y yo sí lucho por nuestros derechos, nuestra seguridad y obviamente todo, ¿no? Después del incidente que impulsó el feminismo, lamentablemente han salido muchos movimientos del feminismo en donde en vez de luchar por la igualdad, que es básicamente el, lo que es el feminismo, la igualdad, Empezaron a literalmente solo odiar a los hombres, solo por ser hombres, y yo no estoy de acuerdo de eso. Entonces creo que hay una diferencia muy grande entre luchar por algo que es nuestro, la igualdad que necesitamos, con, con que sea nuestro salario, nuestro dinero, donde trabajamos, la igualdad en, en el lugar donde trabajamos, obviamente... este también la igualdad cuando viene de sexo por ejemplo eh, que no nos violen, que no nos acosen que no que no nos que por, solo por ser mujer no nos tengamos que sentir que estamos en peligro todo el tiempo no todas esas cosas sí pero solo porque nos da miedo y cosas así tampoco es odiar a los hombres no es poder convivir con ellos y eso es el punto para mí personalmente entonces es muy difícil porque Sí existe mucho la misoginía, la falta de igualdad de género y sí da miedo, pero al mismo tiempo veo que muchos, muchas aquí en Corea, y no creo que solo en Corea, pero también, o sea, muchas lamentablemente siento que malinterpretan lo que en serio es el punto del feminismo. Pero, o sea, esto creo que es otra historia, la verdad. Quiero hablar un poquito más sobre el tema de la violencia contra las mujeres, que creo que es más apto para, para el tema de 8 de marzo. Sí existe, obviamente, aquí en cora la violencia, como les dije, han, a, hay incidentes en donde han matado a mujeres, pero no, lo, no es visto tanto como en México y creo que la diferencia, otra vez, es que México, la seguridad, el problema de seguridad y el problema de la violencia es muy, muy grande y muy diferente que aquí en Corea. Por ejemplo, en México me acuerdo que siempre me daba mucho miedo caminar por las calles sola, aunque sea de día. Bueno, especialmente en las noches, pues, ni lo pienso, ¿no? Pero mientras aquí en Corea, la verdad es que hasta en mis vlogs... Siempre me ven caminando sola en las calles, en las noches, hablando a la cámara y muchas de las veces hasta estoy empedada. Después de una fiesta regreso a mi casa sola, caminando o en un taxi a las 3 de la madrugada. Y gracias a Dios, a mí nunca, yo nunca he tenido problemas. Nunca he visto a ninguna amiga en problemas así por ser mujer, gracias a Dios. Este, y muchos de los comentarios que he visto es que, G, está bien que camines así en la noche, especialmente si estás, este, si has tomado y que no sé qué. Obviamente, si tengo mala suerte, me puede pasar algo, pero la verdad es que los 8 o 9 años que he vivido aquí, que he estado siempre saliendo así en las calles, en la noche, y hasta, o sea, en mis días de la universidad, siempre, cada, ca casi cada noche, casi cada. Fin de semana estaba caminando a las 4 de la madrugada sola en las calles, tomando y pues nada. También un día me acuerdo que cuando, cuando he tenido y he hecho un story time en donde un señor me persiguió hasta la casa y todo eso, pero cuando he tenido momentos así, he tenido momentos en donde siento que alguien me persigue, lo que siempre he notado es que nada más hablo con un... Si hay otro señor o hay otra persona en la calle el, conmigo, literalmente voy a esa persona y le digo, oye, siento que esa persona me está persiguiendo, ¿me puede ayudar? Me ayudan. O sea, nunca me, me he sentido así súper, súper en peligro, excepto por esa una vez del story time que les conté que un señor me estaba persiguiendo. Eh, y la verdad es que otra diferencia muy grande de Vivir en México y en Corea es que en Corea si tengo algún problema así, yo la verdad aún sí confío en la policía, sí podría ir a la policía. Muchos de los comentarios en ese video de mi storytime de cuando les conté que un señor me estaba persiguiendo en la casa, me estaban diciendo ¿y por qué no fuiste a la policía? No fui porque no lo pensé, o sea, estaba en pánico y cuando estás en ese momento no piensas inmediatamente, Ay, voy a ir a la policía, lo primero que piensas es cómo demonios me saco de esta situación, ¿no? entonces creo que es por eso, pero yo conf aún ahorita confío en la policía coreana, pero una diferencia es que en México la verdad, honestamente les diría que yo no confío en la policía en México, pues por diferentes razones, experiencias que he tenido, que hemos tenido en México, que hemos visto que no todos los que trabajan, y no estoy diciendo que todos los de la policía son así, son corruptos, pero sí hemos visto a más policías corruptos en México que en Corea. Entonces, por eso estoy diciendo que no confío eh, tanto en México. Sí, aunque les estoy diciendo que en Corea no he sentido mucho porque fue la pregunta si ¿sí he sentido diferencia siendo mujer en México y en Corea, la verdad sí. Sí, sí, sí siento mucha diferencia porque pues por cuestión de seguridad y, y que es este, ahí se me fue la palabra, eh, ay, ay, ay ay ay ay, se me fue la palabra, la violencia, ay perdón, se me fue, este sí en México como les estoy diciendo pues esa es la diferencia más grande, siendo honesta y no me gusta hablar de cosas así, especialmente de México, porque siento que no hemos estado hablando mal de México, pero con este tema siento que sí se debe de hablar. Eh, ahora sí, cuando hablamos de la violación, acoso sexual, mucho de eso sí existe en Corea, pero mucho, mucho, mucho más de lo que ustedes piensan. Es algo muy triste y yo como mujer es algo que quiero hablar más de esto. Pero aún me da cosa. He visto a hombres hablar de mujeres como si fuéramos literalmente como muñecas de sexo. He visto en el internet cómo hablan los hombres sobre las mujeres. Y yo en lo personal, nunca les he hablado de esto. Pero yo también tengo experiencia de acoso sexual y de violación. No me gusta hablar de mi experiencia. y no, no, Aún no estoy lista para hablar de mi experiencia. Pero sí si lo tengo aquí en Corea. Y no solo una vez. Interesantemente, de mis experiencias, no solo fueron los coreanos, pero también muchos de los extranjeros que viven aquí en Corea. Creo que esa, esa violación y todo eso, ese tema, no solo es Corea, es México, es en cada país. Ah, en México, lo que creo que diría, lo que más he sufrido por ser mujer, solo fueron los piropos, que también al mismo tiempo son bien racistas. Y me da muchísimo asco en lo personal pero he tenido a gente que conozco que fueron secuestradas, violadas y mucho más en México, desde la secundaria de prepa, aquí en Corea no secuestradas, pero sí violadas. Eh, y sí, el machismo está bien, bien fuerte, especialmente cuando viene del sexo, creo que es el, el balance de poder, hay que decir, uno teniendo un pene y nosotros, nosotras las mujeres vaginas… Creo que afuera del, del país, México o Corea, yo en lo personal veo que muchos hombres piensan, no todos, muchos hombres piensan que tienen más como poder, más fuerza sobre las mujeres por tener un pene, por poder como penetrar eh, y pueden hacer lo que quieren hacer básicamente. Siempre lo digo, cuando viene el feminismo y hablo de esto, quiero que sepan otra vez ustedes, escuchándome, yo siendo feminista también, es bueno luchar por nosotras y por nuestra seguridad pero tampoco por eso podemos estar generalizando a todos los hombres que todos los hombres son malos o acosadores o violentos obviamente eso no eso no es lo, esto eso no es lo que estoy diciendo nada más de mis experiencias y lo que he visto sí hay muchas ocasiones en donde eso pasa y algo muy triste que he visto afuera de en Corea afuera de Corea en general internacionalmente es que muchos de los hombres que hacen violan o, o hacen de cosas a las mujeres incluso muchas de sus novias amigas eh, no saben lo que están haciendo muchos de ellos siento que no saben lo que no saben de que lo que ellos están haciendo a ella a las víctimas es algo malo y creo que ese es el problema la verdad creo que esto les va a Ayudar a entender cómo me veo como mujer en Corea que ha vivido en México. Yo siendo mujer, ahorita me siento más cómoda en Corea, personalmente. Yo siendo mujer y posiblemente luego siendo mamá, tal vez si tengo hija, no sé, yo quiero que crezca en un mundo en donde no tengo que estar preocupándome si algún hombre alrededor de ella le va a hacer daño solo por ser mujer, ¿no? Y por eso lo importante para mí no es si es México, o Corea, el país, mejor cuando viene de estas cosas y que no sé qué. Creo que este cambio debe de empezar en todos los lugares, en cualquier país. Y todo, todo eso, la verdad, solo empieza desde la educación en la casa. Yo pienso, si yo tengo un hijo, enseñarle a respetar a las mujeres, a pedir consentimiento es lo más importante. Y mientras si yo tengo una hija, enseñarle a respetarse a sí misma, a ella misma, también a los hombres, a otros, también creo que algo importante es enseñarle a, sa a saber decir no. Creo que es algo muy difícil siendo mujer, estando en, en una situación en donde te da miedo porque tal vez ese hombre... Eh, es más fuerte, más grande que tú Y no sé, te da miedo es, es, Nada más es súper difícil Estar en esa situación muy vulnerable Y no poder decir no No poder sacarte de esa situación Pero nada más hacer que Hacer que decir no sea algo muy obvio Algo natural para las mujeres Porque yo siento que Siendo mujer, creciendo No porque soy coreano No porque soy de México nada, nada más siendo mujer en esta sociedad En la que vivimos Creo que crecí teniendo miedo de, de no estar en, encajada en lo que es lo femenino, eh, como respetuosa a todos, ni pensar en cómo me siento y cómo se siente mi cuerpo, nada más, nada más como que, no sé, como que nunca, siento que nunca aprendí hasta que todas esas cosas me habían pasado luego. No sé si me entiendo. Ah, sí, le subí… Le subí algo en Instagram, en una de mis historias, el 8 de marzo. Estuve en mi casa otra vez, descansando, pensando mucho sobre quién soy como mujer y cómo me he sentido siendo mujer ahora que ya soy más adulta. Es que lo interesante que me di cuenta fue que creo que yo también antes pensaba que ser mujer era algo que odiaba. Siempre decía, ay, nunca voy a tener hijas, que no quiero, quiero ser hombre y que no sé qué, porque es más fácil ser hombre en esta sociedad. Porque creo que me sentía muy débil, odiaba tener que seguir con estos estándares de ser mujer. Yo siempre crecí siendo una mujer como menos, hay que decir, femenina, odio eso, de lo que es ser femenina en nuestra sociedad. O sea, me acuerdo cuando… Mi abuela siempre también me decía que no debería de, como cuando me siento y abro mis piernas así, porque es más cómodo, eh, siempre me decía que no debería de sentarme así porque soy mujer. O cada vez que me acuerdo que quería ir a dormir a la casa de un amigo o amiga, amiga, de chiquita, este, sí me dejaban, pero también siempre me decían como, no es bueno que las mujeres duerman afuera de su casa todo el tiempo o muy a menudo. Cosas así, que cuando empecé a hacer ejercicio, por ejemplo, que se llama el powerlifting, el deporte que me gusta hacer, en donde empecé a levantar mucho peso, hasta 100 kilos, me acuerdo que muchas, muchas y muchas personas me decían, pero no vas a tener un cuerpo de mujer las mujeres no se van no te vas a ver bonita así no vas a tener un cuerpo bonito si levantas demasiado peso porque te vas a poner como mucho músculo si eres mujer porque o sea por qué lo haces si eres mujer eh, por ejemplo no sé cada vez que mi mamá veía mi cuarto así sucio me decía de ay pero eres una mujer por favor limpia tu cuarto así nada más como que eh, estas palabras que las personas dicen como sin nada como ay, pero eres mujer, por, por favor, mujer, cosas así. Si lo piensas desde chiquita, si escuchas cosas así, como que se te mete en la cabeza de que así se supone que tiene que ser una mujer. Y no es nada más algo simple de que qué color le gusta a una mujer, no, es, es, son, es como el rol que tenemos que estar, a, no sé no sé cómo explicarme, pero es como que yo desde chiquita siempre pensaba que, Siendo mujer, entonces tengo que aprender a cocinar muy, muy bien. Me da pena decir que no cocino porque soy mujer y debería de saber cocinar. Por ejemplo, si quiero empezar un negocio y me veo en el futuro, tener, ser una emprendedora y que no sé qué, también, también el hecho de que ahora tengo que pensar, ok, entonces, ¿cómo voy a trabajar con hijos y, man, y cocinar para mi esposo? Y... O sea, cosas así que es como que por ser mujer tenemos que estar haciendo que en realidad no es nuestro trabajo, ¿no? Y para mí eso me tardó mucho tiempo porque desde chiquita siempre fue de que eh, algo natural que las mujeres tenemos que ser así para los hombres. No sé de dónde aprendí eso, creo que nada más fue como una, una combinación de, de lo que me estaban diciendo mis abuelos, mis padres que aprendieron de mis abuelos, la sociedad, los libros, que muchos de los libros que ahorita veo de los niños, este también hay mucho de eso, de que siempre la mamá está en la cocina y cosas así. Creo que mucho de este pensamiento de, de yo siendo mujer ha cambiado mucho después de, lamentablemente creo que es muy triste, pero creo que cambió mucho después de que tuve esas experiencias cuando me violaron o el acoso sexual, después de, después de tener experiencias así empiezas a pensar literalmente qué soy para estos hombres, ¿no? O sea, no sé. Eh, y bueno, les estoy diciendo que antes odiaba ser mujer por eso, pero ahora que lo pienso, otra vez, siendo adulta, mujer, con mis propios pensamientos, ideales y mis experiencias, he realizado que la verdad amo ser la mujer que soy. O sea, no soy la más femenina, hay que decir, que siempre se pone vestidos, tacones, no tengo mucha clase ni elegancia, pero, pero sigo siendo mujer. Y les quiero leer lo que escribí, creo que me, me expliqué mejor de cómo me siento sobre esto, aquí de lo que escribí. Y bueno, dije, yo soy mujer. Ser mujer es más complejo que tener una vagina, tener chichis, ser sexy, pero a la vez tener clase. Ser mujer es tener la fuerza, la resiliencia, fortaleza y la confianza. Ser mujer es poder tener el privilegio de ser mamá, abuela, esposa, hermana, amiga, pero también una emprendedora, mentora, compañera de otras. Ser mujer es tener la posibilidad de dar vida. Ser mujer es algo increíble, pero también algo que da mucho miedo. Yo soy mujer, pero también una amiga, creadora, emprendedora, víctima de acoso sexual, hija, hermana, nieta y más. Soy una mujer que le vale los estándares y las expectativas de otras personas, porque yo soy mujer y yo creo mis propios estándares, porque para mí no se nace mujer, se llega a serlo. Para mí se me hace increíblemente loco que muchos hombres solo me vean con lo que tengo, mis chichis y mi vagina, <risa> que ni es para ellos, pero me lo quitan, solo porque se sienten, se quieren sentir un poquito más macho, más fuerte, más como un hombre, hombre, que dicen que deben de ser, ¿no? Quise hablar de esto hoy porque siento que fui de aquí para allá y de todo esto sobre este tema, pero hay mucho de qué pensar, luchar, discutir y aprender, sobre todo. Pero, pero la verdad estoy muy orgullosa de todas las que salieron a luchar. Son muy valientes, en serio. Y también para los hombres que también han ayudado y que nos han escuchado, gracias. La verdad creo que ustedes son los que también están haciendo mucho del cambio también. Mi, mi perspectiva de cómo es ser una mujer ha cambiado también mucho viendo a mi mamá y su fortaleza, siendo mamá, pensando, wow, no sé si yo también podría hacer lo mismo que ella. Ser mujer no es solo tener hijos, darles de comer, decir sí todo el tiempo a su esposo, la igualdad entre el esposo y la esposa, poder literalmente tener hijos, que crezcan hasta hasta hasta la persona que literalmente soy yo también, ver a mi mamá poder hacer todo eso y más, trabajar, hacer lo que ella también quiere hacer es algo increíble, ¿no? Y inspira mucho, creo. Otra vez, no importa qué país y de dónde seas, la desigualdad existe en todos los lugares. Y todos tenemos que cambiar poco a poco. Nosotros en nuestras propias casas, yo pienso, para poder cambiar el mundo. Y esto esta desigualdad no solo es entre sexo, pero también es de lo que siempre les cuento en mis videos. Es entre la raza, la etnicidad, la diferencia de nacionalidad, sexualidad, todo. Porque todos nosotros somos diferentes. Así que, no sé, seguiremos hablando... Y aprendiendo más hasta que estemos en un mundo más sano y más seguro para todos y para todas. Eh, otra vez, fue muy difícil hablar de esto personalmente, porque es difícil hablar de estas opiniones sobre estas cosas que es más como controversial hay que decir. Y también difícil de contarles de mi experiencia, aunque no fue muy en detalle, pero algún día si quiero... Y si me siento más cómoda contándoles, tal vez se los cuento. Pero sí, aunque, aunque fue difícil, siempre quise hablar sobre esto un poquito aquí. Creo que fue una oportunidad muy buena ya que nos preguntaron. Otra vez, como nos preguntó si ¿sí hay diferencia siendo mujer en México y en Corea, claro, va a haber diferencias pequeñas entre el país, porque los países son diferentes y la cultura es diferente. Pero el ser mujer y la desigualdad y en especial la desigualdad sobre como el sexo, la violación y todo eso, eh, creo que va a, va a existir en todos los países, ¿no? en, todos los, en, en el mundo. Es algo que creo que aún yo tengo que aprender más, leer más, hablar de esto más sobre, con otras personas para ver para poder formar mejor, mejores opiniones también yo aunque, yo, aunque yo ahorita tenga mis opiniones, creo que Nunca, es, nunca hace daño aprender más eh, sobre cosas así. Entonces, gracias por preguntar esta pregu por mandarme este mensaje de voz y mandarme esta pregunta. Creo que fue una pregunta muy, muy buena y muchos de ustedes también les va a dar mucha curiosidad. Y ahora no sé cómo acabar este episodio, pero <ríe> sé que muchos hombres también me escuchan aquí en el cotorreo coreano. Y algo que les quiero decir a los hombres que me están escuchando es que espero que estas estos temas a ustedes no, les, no se sientan incómodos solo por ser hombre. Creo que eh, es un tema que todos deberíamos de, de poder discutir, hombre, mujer, lo que sea que seamos, este, porque se, se trata de los dos. Y gracias si, si nos has escuchado ¿no? otra vez. Gracias por escuchar, por ayudar, eh, cualquier manera que estés ayudando. Sigamos hablando de esto más y más para poder para poder ver un cambio ¿no? en cualquier país en donde estén. Que sea México, Corea, Latinoamérica, en cualquier país en Latinoamérica, en Europa, en Antártica, lo que sea. Eh, y sí, voy a acabar el episodio aquí. Eh, Déjenme en los comentarios abajo qué es ser mujer para ti y qué es ser un hombre para ti si eres hombre. ¿Qué es ser mujer para ti si eres mujer y qué es ser hombre para ti si eres hombre? <ríe> sí, esa es la pregunta, porque yo ahorita les leí lo que para mí es ser mujer. Creo que es algo bueno reflexionar para ustedes qué es ser hombre o mujer, cuál es su rol, eh, cuál piensan que es su rol. Voy a acabar otra vez, gracias por escucharme otro episodio, los veré muy muy pronto en otros episodios un poquito más ligeros que este tema. Pero sí, gracias otra vez por escuchar, los quiero muchísimo y los veo muy muy pronto en mi siguiente video y en mi siguiente episodio del podcast. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós!